Bueno, eh, pues nada, oigan, eh, ¿conocen la Sierra Norte de Puebla? Sí. Sí. Un poquito. Más o menos, ¿no? <risa> la Sierra Norte de Puebla está atravesado por un macizo montañoso, ¿no? Eh, y, y en él hay tres cuerpos de... De agua, bueno, tres ríos, ¿no? que los tres desembocan en Veracruz y, obvio, en el Golfo de México. Eso eh, hace de la región, bueno, que tenga características especiales, porque compartimos, las comunidades han compartido los ríos, pues desde antes de que fuera país este, este país, ¿no? desde antes del Estado moderno, ¿no? Vamos, del México prehispánico. Eh, y las comunidades to, y bueno, hay que hacer una diferenciación. Hay tres grupos en, en la Sierra Norte de Puebla, bueno, principalmente, no todos, pero los que ocupan mayor número de población son los Macehua, los Nahua, eh, los Totonacos, Totonacú, y los ñató, mm, también conocidos como Otomis. Que se encuentran en la parte occidental, con el, colindando con el estado de Hidalgo. Estas esta es características, bueno, y aquí en medio está Tlaxcala, ¿no? E esta región, de hecho, lo, algunos cuerpos, por ejemplo, el río Apulco, nace eh, de los desagües de la Malinche y atraviesa los municipios de Iztacamacitlán, de Sautla de Tlatlauquitepec, hasta Desembocar, ya en el río Tecolutla, ¿no? ya en el estado de Veracruz. Esa, esa cualidad, esta condición, ha hecho a la postre en, en que se construya toda una... Pues, no, no sé cómo decirlo, a ver, déjenme buscar la palabra... en esa amalgama que ex, existen condiciones eh, para que la gente comparta, no solamente la lengua, sino también intereses, ¿no? O sea, lo que pase en, la, en las montañas altas, pues va a repercutir en, la, en el bosque mesófico o en los municipios que tienen ya otra vegetación, otras condiciones, ¿no? Recordemos que los pueblos asentados en la Sierra Norte de Puebla, eh, estuvieron mucho antes, o han estado mucho antes de la llegada de los españoles, ¿no? de, de los ibéricos. Y, es, y, y eso permitió. Eh, bueno, no, es, existieron condiciones de opresión. Hubo un momento en que los totonacos fueron sometidos por los nahuas, ¿no? por los aztecas, ¿no? por el imperio del centro. Y eso generó, ha generado en la historia peculiares, eh, eh, ¿no? Eh, tan peculiares que hasta hace no mucho seguía existiendo desconfianza de parte de los totonacos hacia los naguas no no obstante en los últimos 11 10 15 años quizás más no desde la desde el arribo a, al gobierno de méxico de Partidos liberales, o que dieron el giro al liberalismo, como el mismo PRI, fueron marcando el perfil político también de la región, y para bien o para mal, yo creo que más bien para mal, los pueblos originarios han sido utilizados, ¿no? Como carne de cañón, recordemos, como muestra de uno, como muestra un botón, en eh, eh, la guerra contra el imperio francés, no, eh, la famosa batalla del 5 de mayo, fueron los indígenas los que fueron a dar el cuerpo, ¿no? aún en las filas del ejército, están la guerra, pues eso ya es otra historia. Pero eso sirve para entender un poco ¿Qué ha sido? Primero, eh, el valor que tienen las comunidades para enfrentar, para... Eh, ante la adversidad, ¿no? Ante la amenaza, ante la invasión, ¿cómo sacan la casta, ¿no? Casi como para decirlo así, muy... Eh, ¿Cómo podemos decirlo? Y pues muy heroicamente, ¿no? <ríe> Me parece. Pero ahora, ante las nuevas amenazas convertidas ahora en hidroeléctricas, en minería, en extracción de hidrocarburos, en parques fotovoltaicos o parques eólicos, así, encontramos en toda la Sierra Norte de Puebla, desde el norte, desde los municipios que están más al norte, ¿no? que colina ya con la Huasteca, digamos. La Huasteca es todo escenario pues, que tiene ahí a Veracruz, a Hidalgo, a San Luis Potosí, ¿no? a algunos municipios de Querétaro. Todas esas cualidades, cual características que se concentran en la huasteca generan un vínculo común. Entonces nosotros vemos esos elementos culturales presentes en la, no solamente en la cocina, en los símbolos, en las danzas, en la música, sino bien están en otro, en otro ámbito, ¿no? que es el ámbito de la de la organización y del tejido comunitario que se ha ido configurando a lo largo de, de la historia. Eh, vamos, entonces, quiero aterrizar un poco, entonces. Lo que nosotros estamos viendo en la Sierra Norte de Puebla, no existen. Eh, las redes comunitarias que se han establecido son ejercicios muy aislados, pequeñitos, ¿no? Radio Sinaca, ¿no? Con un pequeño transmisor. ¿no? entran en una dinámica, en un chingo de trabajo, porque implica mucho trabajo en la radio comunitaria, para llegar a una población ¿no? determinada. Y junto, en la cabecera municipal, está la radio de lactosepan, lactosepan y maestum, que igual es un ejercicio, un esfuerzo, bien hable, ¿no? que ha hecho con un bien pocos recursos, eh, pero sometido a situaciones... Ah, Terribles, ¿no? Quiero citar el caso de la concesión. Piden la concesión, les dan bien poquito de potencia, pero implica en términos de trabajo, de reportar, está estar integrando informes al IFT y cosas así, y que además no les aportan un quinto, ¿no? Entonces es un escenario así desastroso, ¿no? Los compañeros me han confesado, los compañeros de la pues, SEPAN me han confesado que están arrepentidísimos de haber eh, recorrido ese camino, ¿no?, de la concesión. Y otra cosa es diferente con Radio Sinaca, ¿no? Eh, perdón, perdón, Rafa. Este, no, no, nada más te, te interrumpo un poquito Escucho, para ver. Pero... más adelante, no, nos puedes contar un poco por qué este, aceptaron la concesión, no ahorita, sino después de la, la ponencia. Ah, bien, pues apúntalo en tus preguntas, Tona. Sí, bueno, pero no me quiero decir, eh, Bueno, quiero darles un poco de contexto. ¿Qué es lo que hay? Eh, junto con la gente de Sinaca, ah, bueno, la gente entonces escucha las radios y dicen, quiero una, yo quiero en mi comunidad una radio. Órale, tiene un chingo de valor. A mí me parece un valor así tremendo, ¿no? De, de determinar. ¿no? ir a instalar un transmisor, obvio, sin permiso, sin concesión, un radio comunitaria, por la libertad, en el municipio de Huitzilán de Cerdán, que no sé si lo saben, no estoy para contarlo, ustedes no para saberlo, pero es el corazón, el bastión de Antorcha Campesina. Y un puñado de gente, de mujeres, hombres y mujeres, dijeron, ya, estamos hasta la madre, ¿no?, de antorcha campesina, y necesitamos, merecemos un medio de comunicación propio, y ¡pah!, se echan el boleto de instalar ahí, ¿no?, en la boca del lobo, una radio comunitaria, ¿no?, radio Wixi. Y aquí enfrente, aquí enfrente, ¿no?, aquí veo, aquí, a tres kilómetros en línea recta, la comunidad de Juan Ostra, en donde igual otros compañeros con, se sintieron con bastante capacidad ¿no? para prender un transmisor y comenzar a hacer sus pruebas de redes comunitarias. Hay que, hay que, hay que señalarlo, eh, pues a lo mejor su intención puede ser comunitaria, pero eh, me voy a referir a los dos casos citados, ¿no? ni el de la TOSEPA ni el de, de radio Pero, híjole, son unas copias malas de las redes comerciales, ¿saben? Porque entonces él solamente vieron la comunicación como una manera técnica que resuelven técnicamente el asunto y entonces pues no se preocupan ni por contenidos eh, ni por la interlocución con las audiencias. Entonces, yo digo, yo digo, soy de la opinión, no, es una mala copia de una de las radios comerciales. ¿no? Bueno, sirva esto para dar los context, el contexto de lo que hay de comunicación en el Sierra Norte de Puebla. Para aquí a mano izquierda, hacia el poniente, está el estado de Hidalgo, hacia el norte de Veracruz, casi todos estamos rodeados por el estado de Veracruz, y hacia el sur. El estado de Mala, Puebla, ¿no? Y es ahí donde nuestro trabajo de intervención como colectivo del TIPAC lo hemos intencionado. Eh, al principio, con pequeñas producciones caseras, ¿no? con trabajos escolares, después fue agarrando mayor coherencia, mayor eh, idea, cuerpo, y comenzamos entonces a valorar, bueno, pues miren, el trabajo de la concesión y la radio, pues es un trabajo de mucha chinga. ¿Por qué no aprovechamos, es pues, la propuesta, ¿no? con la... Experiencia que tiene el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, con los años que tiene en el tema pedagógico, de es que comenzar a generar un perfil entre los estudiantes que les permita tener las herramientas para acceder a, a capacidades de producción de medios, no solamente de radio, ¿no? Somos más pretenciosos y vemos en general a los media... A los media como un eh, pues eso una fuente de, constante de generación de conocimientos, ¿no? echando mano de, de los recursos, eh, de la, las nuevas tecnologías de información y comunicación. Bueno, eh, nos dimos a la tarea, bueno, eh, de comenzar a configurar esta idea que comenzamos a llamarle como un sistema de información comunitario para Sierra Norte de Puebla en donde nos proponemos, como lo mencionaba, comenzar con la capacitación, comenzar a identificar grupos que vinculados a vez, no siempre, los estudiantes de la licenciatura, ¿no? Eh, que, señas, además, además, se involucran en la especialidad de comunicación comunitaria, un eh, ejercicio que comenzamos hace tres años, y que todavía se mantiene ahí en el en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural. Pero, además de esa parte de la capacitación, comenzamos entonces a configurar, eh, a identificar a otros actores organizativos sobre todo, organizados sobre todo, que pudieran estar interesados. Y en esa, y en ese, y en esa configuración nos hemos ido acercando particularmente, bueno, primero ponernos de acuerdo, platicar en cortito con los integrantes que constituyen eh, el, el Consejo Tillatlali, ¿no? que surge hace ya 10 años como un ejercicio de articulación de diferentes organizaciones en la sierra con un largo ¿no? caminar en la Sierra Norte de Puebla, como la Unión Cooperativa y de Cooperativas Tosepan el Instituto Mexicano para el Desarrollo Educativo, el INDEC, que tiene un trabajo de intervención aquí en la Sierra Norte de Puebla, con la UNITONA, ¿no? la Unión totonaca ¿no? ligada muy ligada a la pastoral social de la Iglesia Católica. Eh, en Guahuetra, el CECIC y la OIT, la Organización Indígena Totonaca, en el Estado de Hidalgo, con el Frente de Pueblos Hidalgo-Puebla, que está ahí de Paraguatlán, ¿no?, de Tulancingo para arriba, digamos, ¿no? Y otros grupos, pequeños grupos, totonacos sobre todo, ubicados en el municipio de Ixtepec, donde, eh, ahí viene el paréntesis, ¿no?, es un municipio que por sus características geográficas, por su ubicación, por su elevación ¿no? geográfica, es clave, ¿no?, y, y, bueno, pues esas condiciones, pues es un pu pueblo con un chingo de vulnerabilidades, mucha vulnerabilidad y de pobreza extrema, pues sí, muchas comunidades. Esa es otra, otra historia que ya les iremos eh, contando. Y otras instituciones educativas que hay en la Sierra Norte de Puebla, con quien en este momento se tiene una sana y rica relación, como es el caso de la Universidad Intercultural, y se ubica en el municipio de Boguetla, y aunque reciben aguas, totonacos y todo, el municipio es Totonaca, totonaco, ¿no? Y en el municipio de Cuechala, la Universidad Benito Juárez, eh, animada también, o de cerca, muy de cerca, con, con la Unión de Cooperativas Tosepan y Tatanis. Ese es el mapeo que hacemos, que identificamos a los actores que están en la cima norte de Puebla, con quienes podemos construir, con quien tenemos una larga, una larga tradición ¿no? de relaciones, ¿no? que nos conocemos, vamos, y con quienes hemos venido acariciando la idea de construir, constituir, consolidar, instalar un nodo de transmisores de, de frecuencia modulada. Les cuento rápido, rápidamente la idea. Cuando dijimos, bueno, hay que buscar el punto más alto de la Sierra Norte para que de ahí radiara toda, ¿no? manches, sí, órale. Estaba aquí en el municipio de Tlatlauquitepe, ¿no? Pero necesitábamos un transmisor de mucha potencia y que nos iba a consumir, pues, no sé, 15 mil, 20 mil pesos ¿no? de renta, de, solamente de luz. ¿no? Era muy caro mantener un transmisor de esas características, eh, tiene un alto costo, ¿no? Sautla, no sé si conocen Sautla, no sé si conocen las instalaciones del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, eh, pues está en un hoyo, ¿no? Y aún sacar la señal de ese hoyo tiene un alto costo energético y, obvio, por supuesto, también financiero. Entonces dijimos, bueno, entonces, si no tenemos las condiciones para hacer frente a esa, a esa adversidad, ¿no? Eh, pensemos otra estrategia y, y, y configuramos entonces esta idea de constituir un nodo en donde podamos instalar un transmisor en cada una de las regiones donde se asientan estos tres pueblos de los que he hecho mención. Entonces el Niato, ¿no? en el lado de Niato, en el lado de Hidalgo con los municipios de Puebla, en el corazón en el corazón del Totonacá, poblano en el municipio de Istepe, ¿no? Y en las montañas altas del municipio de Sautla, otro transmisor en una pequeña comunidad de Tenampulco, allá en el municipio de Sautla. Entonces, con eso estaríamos eh, dando una cobertura geográfica bastante amplia, incluso con la idea, así lo hemos pensado, de que en un principio... Eh, bueno, lo ideal es que cada, cada, en cada nodo se tenga su propia programación y se transmita con su propia lengua. Pero como para llegar a eso, oh, está cabrón. <risa> Pensamos entonces alimentar la programación de este nodo con los esfuerzos que ya hay, consolidados. En el caso de Radio Sinaca y Tosepan y maxtum compartimos esta idea, hoy es como un sueño, una perspectiva que tenemos ahí pendiente, pero que ya estamos en eso, ¿no? Estamos muy pronto, yo creo que antes de fin de año, en el municipio de Ixtepec, instalar ya el transmisor para esa región, para la región Totonaca, en donde, pues sí, vamos a echar mano, vamos a aglutinar vamos a proteger a la banda de Ixtepec con la gente de Huehuetla, ¿no? con la gente de la sepan que tiene trabajo de intervención en los municipios totonacos, ¿no? con la banda de la UNITONA, de la Unión eh, eh, Totonaca o náhuatl, y con quien más se pueda, y con quien se deje, ¿no? con quien podamos caminar. Priorizamos, ponderamos el criterio, la aspiración de que una radio comunitaria no obedece a más interés que el de la propia comunidad. Tratamos de permearlo, así que de vacunarlo, no solamente contra la entorcha campesina, que eso va a ser inevitable, que se nos en tarde que temprano, sino también de los partidos políticos y también de otros intereses de caciques, de gente que tiene ahí de, de esos pequeños retos de poder que se generan en las presidencias municipales, ¿no? Y que te ponen en una situación como radio, como medio de comunicación, una, una condición vulnerable, ¿no? Si tú no pasas el spot o si no llegas con un acuerdo favorable con el cacique local, pues puede generarte un ambiente adverso, ¿no? En fin, en eso nos estamos preparando, en eso estamos caminando. Les acabamos de, les acabo de contar nuestra, nuestro proyecto en 15 minutos. Ya me cansé. ¿Preguntas? De lo que me preguntabas, Tona. Eh, de la... de por qué les dieron esa, esa potencia o por cuál era... No, ¿Por qué es? se decidieron a, a, a sacar la concesión? ¿Qué, qué, qué? Cómo, ¿Cómo se les metió en la cabeza la cosa de regularizarlo? Ah, porque son bien valientes, cabrón. <risa> o no, son unos inocentes y no sabían ni en el pedo en el que se estaban metiendo, ¿eh? <risa> y yo, no sé, no sé. O sea, yo creo que eso fue una decisión, y ellos, apegados a la legalidad y apegados al Estado de Derecho y bla, bla, bla, dijeron, pues va, ¿no? Va, hicieron el trámite, se asesoraron con eh, la banda de redes por la equidad y la sustentabilidad, ellos hicieron un, un trabajo de gestión desde la Ciudad de México y pues echaron el torito, ¿no? Ya, ya, ya. El torito de tramitar en la confesión. Eso es lo que entiendo, eso es lo que sé, ¿no? No sé si te respondo tu pregunta, Tona. Sí, pues está, este, está complicado ahora para ellos, ¿no? Pues sí, pues sí, porque representa un desgaste, puta, terrible, maestro, terrible, ¿no? Pero yo creo que tiene, la organización tiene bastantes tablas, ¿no? Bastante capacidad como para para salvar esta situación, ¿no? Eh, sí, yo creo que sí. Yo creo que tiene, como todos, tienen un escenario de realización muy chido. Eh, creo que nuestra propuesta puede eh, a contribuir a eso. O sea, por ejemplo, su programación que transmiten aquí en Coetzalan, aún con el pequeño radio que tienen, eh, todo es en agua. ¿no? Entonces, que nosotros nos podamos uh, afianzar en un municipio Totonaco, en donde además ellos tienen trabajo de intervención y tienen cuadros jóvenes trabajando, promotores, ¿no? Yo creo que ese puede ser un camino para ir subsanando esa... Pues esa... O sea, ellos están interesados de que su radio sea trilingüe, o sea, con, con el mago, con el Totonaco y con el español. Eh, pero no tienen banda Totonaca, ni capacitada, ni produciendo, ni nada. Entonces, quizás podamos caminar eh, con ellos en ese sentido, en fortalecer su producción de, de, de radio con banda Totonaca, ¿no? Sí, y miren, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Después del huracán que cayó hace un mes exactamente a través de la red de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, de varias radios comunitarias preocupadas por lo que sabían, por lo que se comenzó a conocer, comenzaron a aportar y hacer acopio, ¿no? de, y buscaron al colectivo para que canalizáramos esos, esos apoyos. Y bueno, dije, bueno, pues ahora es cuando ¿no? Y hemos estado yendo en el último mes, no sé cuántas veces he ido, como ocho, no sé, en el de Istepec, de Kuizan, de Istepec son como dos horas, en un camino de la mierda, ¿no? jodido pues, ¿no? Pero que bueno, nos ha permitido acercarnos a la banda de las comunidades y bueno, y no solamente conocer las carencias y las vulnerabilidades, sino también de ir explorando con diferentes actores, maestros, comerciantes, ¿no? Eh, dirigentes de organizaciones, ¿no? Eh, este, este, este sueño, este, este anhelo de poder constituir en el municipio de Istepec, poner un nodo para, la, para, para dar cobertura a la región eh, geográfica. Bueno, y le preguntabas de la concesión, ¿por qué la TOSEPA? No Luis, pues eso es, pero nosotros también estamos en eso, Tona, eh nosotros tenemos nuestro expediente en el IFET desde hace ya más de un año, y estamos en eso, ¿eh? y le estamos vendiendo esta idea al IFET y que nos lo resuelva, nosotros no tenemos un varo, ¿no? ni para transmisor, ni para nada, ¿no? Pero creo que lo podemos resolver, ¿eh? Con las nuevas condiciones del gobierno actual, yo creo que puede prosperar, ¿no? No estás para saberlo, ni yo para andar contando, porque no son cosas que uno tiene que andar contando. Pero lo llevamos bien con la Ley de Calleja, ¿no? Y la Ley de Calleja eh, ve con cariño a la banda Totonaca, yo creo que si hay voluntad, desde el gobierno federal, en este momento, sería muy fácil poder equipar a este ejercicio. Ya lo dijo Andrés Manuel hoy en la mañanera, ¿eh? que va a abrir una radio, así pinche paternalismo. Callado. Estuvo hablando de eso hoy en la mañana. Sí, dijo, oh, ahora con los, ¿cómo se Los yaquis, les vamos a poner, no no dijo les vamos a poner, les vamos a hacer <risa> una radio comunitaria. <risa> Bueno, en fin, pues ya. Nosotros no queremos que nos las pongan. Nosotros nada más queremos que nos que le quite tantas pinches hojas al trámite, cabrón. Es engorroso. No sé si alguien de los presentes conoce el formato del IFT, pero es terrible más, terrible. Y ahora, conociendo la historia, te piden anualmente informes financieros, ¿no? Y ahí de ti si contratan tu señal para transmitir una campaña del sector público, no sea de salubridad, sea de, de educación, de lo que sea. Es un desgaste terrible, terrible. Por, por eso admiro tanto la determinación de Sinaca Radio, ¿no? De decir, no, no queremos nada de concesión, China su madre, lo podemos hacer sin, sin concesión. Y ahí va, ¿eh? Bien, los compas de Radio Sinaca son bien chidos, cabrón, ¿no? Tienen una imaginación sorprendente a la hora de, pues, de consolidar el músculo ¿no? comunitario. ¿no? Hicieron un grupo de amigos de Sinaca, creo que hasta el memo Montefuerte anda por ahí, pero sí, todo el mundo tenemos que apoquinarle ahí religiosamente, así como das tu diezmo los domingos en la iglesia, Aquí cada mes pasan a tocarte para que te moches, maestro. ¿no? En fin, pues eso es, maestro. Es, no sé si es la expectativa que habíamos configurado, pero es lo que hemos hecho, y es lo que les quería compartir en esta ocasión. Preguntas, si hay, y si no, vamos con una ah, Muchas gracias, Rafa. Pues bien interesante. Yo creo que, bueno, para los que a lo mejor van a escuchar después o para los que están, que creo que muchos son de o conocen Puebla, pues es un súper panorama, ¿no? Por, por la experiencia que tienes, pues así mencionaste a, a la mayoría no de las organizaciones, pues históricas incluso, ¿no? Porque eh, ¿Sí? la UCE, la Josepan, en fin, ¿no? De todas... Toda la, la organización de los últimos cuarenta años, ¿no, más. Entonces, ¿Sí? pues es un... Mi, es mi organización un... tan famosa, la Unitona. La Unitona, sí. Que es más reciente que la UIT, creo, ¿no? O, o no sé si me falla mi, mi memoria, pero creo que la UIT es la más vieja. Y... No, no, creo que le gana, creo que ¿sí? le gana la ¿La Unitona? ¿Cuál? Es más vieja la Tosepan que la OIT. Ah, no, tono, sí, ¿no? hablamos de la Unitona de la y, la, y la OIT. De la Unitona es después, ¿no? De la OIT. Sí. La Tosepan, pues sí. sí que... Ajá. Entonces, bueno, una pregunta digo más allá, ahorita ya entramos a la parte más de, de método, pero en estas dos diferencias, eh, eh, bueno, primero recordarles... En estas preguntas que hacen, como remitirnos un poco a todo este marco que nos, que nos tiene aquí, ¿no? El marco de la, bueno, del llamado de colonialidad, pero de todo lo que estuvimos viendo, porque finalmente, pues vemos en la práctica, en la realidad, cómo hay muchos caminos y muchas posibilidades, y al final está, estamos trabajando en relación al análisis de justamente las relaciones de poder, ¿no? Eh, en lo que donde dijimos que estamos todos, ¿no? no, Obviamente los pueblos, incluso como mencionabas, Rafa, eh, como tú le llamaste, ¿no? Pues ahí, ahí han estado aguerridos y que justamente las resistencias y las luchas son esas, ¿no? Las cotidianas en las que los pueblos cuando... que son situaciones que no se nombran, ¿no? Me gustaría mucho recordar y resaltar que cuando vamos a hacer, o la intención de plantear un diagnóstico... Eh, en las regiones, en los lugares, en las comunidades, eh, es también eh, intentar quitarnos, ¿no? Como las etiquetas, como el, eh, lo que ya está preconceptualizado, para, como problema incluso, ¿no? Porque eso es lo que, lo que finalmente vamos a hacer al analizar críticamente a la realidad y problematizar. Es eh, cómo mirar el otro lado de la luna o el otro lado de la moneda de las comunidades o de los colectivos donde estamos, con todas sus, eh, como, como esas resistencias históricas también, que no son coyunturales, como decía ayer el video, y cómo con un montón de posibilidades, no como como hemos ido viendo o para revisar los materiales de Temerman, o como decía Pablo Freire, no ese horizonte, ese, ese, esa utopía y se me manejaba lo horizóntico. Entonces, eh, bueno, eso, ¿no? Mencionar eso y resaltar cómo poner atención en, en esa parte a la hora de ya como empezar a hacer el trabajo. Pero, mi pre, bueno, entonces me llama la atención eso, ¿no? Justo quienes van por la concesión, por lo legal, por esta relación que al final vimos que el Estado, pues no sé, ¿no? Eh, en las sesiones a mí me quedó claro que el Estado es el nuevo, la nueva versión de esa devenir colonial, ¿no? Entonces, pues es, siempre va a ser así, siempre es su historia burocrática, ¿no? Como en el otro, en el otra forma de organización, de la, ¿cómo se llama la otra, la otra radio? Ay, lo anoté y se me olvidó, pero... Eh, pues es un, una, un rollo más colectivo. Y mi pregunta en concreto, en esta en general que presentas, es finalmente esta forma de trabajo que, que tienes de análisis de las radios eh, cuál es la que en la forma de abordar los temas y, y de integrarse a la comunidad digamos es la que tiene más eh, pues no, no más abajo digamos no más eh, esfuerzos en ese sentido no sé si me explico o sea cuál no cuál es las radios porque es verdad que mencionas este contexto pues de, de un trabajo, de una labor donde vemos radios, pues eso, ¿no? Abandonadas. De hecho, en Icepec, ahora que lo mencionas, hace tiempo ya hubo una, ¿no? Un intento de radio que se llamó Chuchu Tepec. Ajá. No te oyes, Rafa. Hablas, pero no te oyes. Perdón, cerré mi micrófono. Sí, Radio Chuchu es ah, la que ajá. estaba ahí en cerro. Ajá. Entonces, bueno, ¿qué pasa? En la, en el, esto es una cuestión, pues, como dices, más, es, sí es más técnica y más de trabajo, pero eh, ¿cuáles son eh, esos contenidos, por ejemplo? ¿Cuál es la radio que está tomando? Porque el tema de aquí es justo cómo generar esos contenidos desde la gente. Ahorita tienes un panorama de actores, eh, tanto de radio, político, eh, de productores como lo sepan, de cooperativas... Pero habrá, va, tendrá que ser necesario alguna especie de trabajo de profundidad de diagnóstico, ¿no? Es decir, actualizar la realidad de las comunidades, las problemáticas, cómo, cómo generar estos contenidos a partir de lo que realmente a la gente le va interesando y tiene como problema en su comunidad, porque además quieren abarcar varias comunidades, pues es muy interesante ¿no? La, la dinámica, pero así sea una, Cómo, eh, ¿cuál es la, la radio que, que tienen como más aceptación, digamos, por decir así? Aunque muchas veces yo sé que son radios que la gente es de ahí, pero también muchas veces sabemos que aunque está la gente de ahí, tres o cuatro chavos eh, no logran, ¿no? Como esta relación con la comunidad y por eso a veces no se sostiene. ¿Sí me explico? Eh, me... Sí, sí, sí. Mira, yo, yo creo que yo creo que lo que tiene una es adolece la otra, ¿no? Eh, yo me quiero centrar en las dos radios que conocemos, la de Sinaca y la de la Tosepa. Eh, yo creo que tiene un gran valor la construcción de la autonomía, incluso de la autonomía entre el Estado, ¿eh? Ese planteamiento es bien, bien, bien valiente de los que se hacen los chavos de aquí de Sinaca cuando deciden no caminar, no transitar, ¿no? Pero, pero sí, por ejemplo, lo que sí han hecho ya es constituirse ya jurídicamente, o sea, tener una... Ya no ser un colectivo anónimo, <risa> que no tiene figura jurídica ni personalidad jurídica, ¿no? Sino... No, ya caminaron a constituirse... En una asociación civil, ojo, no para tramitar el tema de la concesión, sino para otras ondas ¿eh? que necesitan tener, incluso para financiamientos, que hasta hace poco tenían que buscarse otros aliados, otras referencias, otras figuras jurídicas para que les prestaran el recibo o para que sean así, ¿no? Ya sabes cómo se, se las gastan esas ondas, ¿no? Eh, pero ahora decidieron ellos tener su propia figura jurídica y en el caso de la TOSEPAN, pues es exactamente el contrario tienen una estructura una estructura robusta no tienen un chingo de radio escuchas no de los no sé cuántos cooperativistas son pero son miles de cooperativistas ¿no? que encuentran en la radio ese vínculo organizativo y eso me parece bien valioso no me parece mucha pero y, pero pero esa misma condición institucional los lleva, o como consecuencia, no solamente a crear una, una AC especial para la, el tema de la radio, para tránsito de la concesión, sino que también los ha ahorcado, ¿no? Yo veo a Bonifacio, al camarada al director de la radio, y, y el cabrón, eh, perdón, se lo está acabando la radio. Está en un estrés constante, cabrón solamente porque está muy solo, ¿no? Bueno, cada vez menos, ¿no? Pero que está solo en, en términos de la responsabilidad, en términos de muchas cosas operativas de la radio. Y bueno, y aunque ahora tiene mucho más gente colaborando y que incluso ya se, ya piensa en un relevo generacional, ¿no? Eh, ha sido muy desgastante para ellos tener que echarse el torito de la concesión, ¿no? Y en el absurdo, ¿no? En el absurdo, haces un pinche trámite de la gran chingada para que te den 50 watts de potencia. <risa> ¡Qué poca madre! Ese pinche IFT, lo que hay que hacer es desaparecer. <risa> Entonces, eso es, lo que se, eso es lo que yo veo, eso es lo que yo aprecio. ¿no? Creo que nuestro ejercicio se fructifica y cuaja Primero, a la radio de la SINACA le puede dar una proyección mucho más amplia, un espectro mucho más amplio, ¿no? Y eh, ya para el caso del ejercicio de Lato Sepan, es lograr ese viejo anhelo que tienen de tener una radio trilingüe. Eso nomás para comenzar, ya habrá otro momento que nos tengamos que ir del lado de Guauchinango, ¿no? Para allá, para Tulancingo, Hidalgo, ¿no? Para poder ir animando, eh, ya lo tenemos el contacto y el vínculo, pero no te alcanza la vida. ¿no? Pero cuando les mencionaba el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el INDEC, ellos tienen una oficina en Zacatlán. Y entonces, mientras, mientras no sucede otra cosa, ese puede ser un destino para nuestro tercer transmisor, ¿saben? Ponerlo ahí, ¿no? Eh, en Zacatlán. Y que si bien no está en territorio ñato, pero por lo menos estará más cerquita de acá, ¿no? Llegar de aquí a Zacatlán, pucha, son como cinco horas, ya. menos, en un camino así terrible. O si te vas por Poza Rica, pues igual son cinco horas, pero con 200 kilómetros más de distancia, ¿no? En fin, yo creo que se puede lograr, yo creo que las herramientas tecnológicas pueden abonar a hacer este trabajo mucho más viable. Vamos, existe, solamente hay que ponerse a trabajar para que amarre, ¿no? Sí, pues eso. Así es. no Gracias, hablar. Rafa. Ya sí. se me acabó la saliva. <risa> Gracias, Rafa. Sin duda es súper es, es, es, es importante eh, cómo se articula, ¿no? El tema es, por ejemplo, aquí, es cómo estamos, bueno, y esta es una forma que tengo muy personal de plantear los medios de comunicación, ¿no? Son un medio. Son un medio que, que en esta estrategia, en esto que están diseñando, wow, ¿no? Pues su potencialidad puede, que, que bueno, es un esbozo, obviamente, que lo tendrán que seguir trabajando para llevar a cabo, que entiendo yo va en proceso, ¿no? Va en camino de iniciarse. Y eh, eh, ese, cómo, ¿cómo entonces, con este gran planteamiento y plan de trabajo, de articular, de, de cursar en estas cuestiones técnicas, y Creo que lo que vamos a hacer con los diagnósticos, con estos pasos breves de cómo acercarnos a la realidad, da justo para qué contenidos, ¿no? Como el, cuando llegue el momento de los contenidos, de, eh, es cuando a nivel de sus posibilidades comunitarias, por ejemplo, eh, bueno, algo que a lo mejor pueden hacer y que, que, más, que, que más lo reafirmo con lo que presentas, Rafa, es el mapa. El mapa, así como lo dibujaste, no sé si lo tengan ya, pero así como dibujaste en el pizarrón, dibujarlo eh, bien, ¿no? En el mapa, en un papelógrafo con, con las comunidades que van a, donde van a poner esas este, radios, donde van a poner esos transmisores, donde se van a empezar como a articular, porque en el momento de los contenidos es ahí donde esta forma, este planteamiento ¿no? eh, puede abonar y apoyarles a, a como abordar las problemáticas como más sentidas de la comunidad, ¿no? de a, su, a la a forma de sus posibilidades, yo entendí desde el principio que hay más o menos ocho compañeros que pertenecen a uno de estos pueblos donde se quiere articular, ¿es así? ¿Cuánta, ¿Cuánta gente dijiste? Ocho, recuerdo desde el principio que son ustedes los del colectivo, o como entre ocho personas, ¿no? Más o menos, o ocho personas de estas comunidades donde quieren. Pues sí, sí, bueno, sí, la mayoría son, bueno, muchos son egresados de la licenciatura, otros Ajá. son estudiantes de la licenciatura del CESDER. ¿no? y de la especialidad de comunicación. Entonces, digamos que es un trabajo de formación, digamos que los chavales están formándose, ¿no? Hoy sí, bien. más o menos. Y otros que no, que incluso ya tienen mucha experiencia, incluso en televisión, ¿no? Y que, pues, más bien tenemos que capitalizar todas esas potencialidades y pensar que, bueno, la radio, yo insisto, ¿eh? la radio es un principio. ¿no? Pero... Eh, no sé si sepan, ¿no? Seguramente Tona puedan tener algo, algo de conocimiento, pero yo me he enterado que en la Lamarck ya hay dos radios que ampliaron su oferta, por decirlo de alguna manera, a la TV. Ya hay dos radios con TV comunitario también, ¿eh? Una está en, en, en Michoacán y la otra, no recuerdo ahora dónde. Chance en Oaxaca, ¿eh? No sé, tú no sabes, Toma. No, pero sí, no, no, pero... no, no, no los conozco. Por ejemplo, en Michoacán solo sé de Radio Fogata, que aparte hace video, pero no de, de, de, de, de TV, no, no conozco ninguna. Sí, hay una radio ya de la mar que está haciendo TV. Pobrecitos. No, es peor no, todavía, no. si radio está complicado, TV ya es la muerte. Pues ya ves, maestro. ¿Sabes qué ha sido ahí una onda de mucho valor? Yo, hasta donde entiendo, han sido unos excelentes gestores de dinero, de recursos. Ahora, con ese famoso 1%, han tenido la capacidad de generar, de gestionar recursos, o a la radio, también a desarrollar la tendencia. Sí, sí, porque cuesta, no solamente cuesta dinero, sino cuesta mucho trabajo, ¿no? Ahora no recuerdo cuál es la otra, pero sí, déjame consultar. Y sí, ya hay dos radios que han dado el giro a, a la televisión. Y yo digo que hay que buscar esas plataformas digitales, claro. Eso es, implica un ejercicio de muy largo aliento en la medida que tienes que profesionalizar a la gente, tienes que especializar a la gente, ¿no? Porque ahora, además de reportero, necesitas... Maquillaje o iluminadores, sonidistas, oh, no sé, no tengo que contar nada, ¿no? Pero sí, es un. Ahora, yo creo, yo creo que es un derecho al que debemos aspirar, hacer un ejercicio. De... Eh, eh, ¿Por qué no podemos hacerlo? Es un reto, ¿no? Pero ¿por qué no, así como canto de Sensontles, ¿no? Podemos tener, en algún momento, soñar, ¿no? Soñar en poder tener un canal de televisión con todos esos esfuerzos comunicativos que hay a lo largo y ancho del país, pues es un sueño chido, ¿eh? Y ojalá y algún lo hagamos, ¿no? No sé quién lo va a encabezar. Ahí te le echas el tiro, ¿no? Tona con los de ojo de agua, ¿no? Bueno, aquí con lo que están platicando, voy a hacer un paréntesis porque me... Eh, me eh, me acordé de un ejercicio que ya habían compartido, pero con esto que, que plantean, yo sigo yo no ahí como, eh, está, está el, el, el plan, pues sin duda es, claro, no ojalá que, que se logre, eh, como, como dices, ¿no? Eh, el, el, lo que me gustaría ahorita compartir, que cada uno de ustedes si, si pudiera compartir por, por su experiencia es, estos planes de comunicación, ¿no? estos, estos proyectos de comunicación como de estrategia, de, de, de, técnicamente, ¿cómo, ¿cómo visualizan? Es decir, ¿cómo, para, ¿para qué es el sentido de estas dos cuestiones de estrategia y de planificación y de técnica? No sé si usted bien formular mi pregunta y si explique, me explique, si no, digan, pero me refiero a cómo contemplan este esfuerzo, como dices, este, estas propuestas de hacer... Medios de comunicación comunitaria, ¿a qué, a, qué, ¿a qué los llevaría? O sea, ¿cuál sería el objetivo? ¿no? ¿Cuál sería el sentido? ¿Para qué quieren de esa realidad que cada uno vive? Que, y, que, y que pues llevan 20 años haciendo, ¿no? o menos, pero más o menos, haciendo video o, o cápsulas de radio o radios. Y, y ¿qué, ¿Qué es lo que, o para qué? ¿Para qué es lo que les motiva ¿no? a hacer ese trabajo? ¿Qué quieren lograr? ¿no? Sería más bien... Yo creo que hay, una, hay, una, hay un elemento fundamental, ¿no? Es... Eh, pues hacer valer un derecho, ¿no? Eh, y eso así en términos, digamos, formales. Pero en términos así utópicos, no, en términos así de… Ese, de... ¿Por, qué no tener, ¿por qué no? ¿Por qué no tener nuestros propios medios de comunicación que respondan a nuestras expectativas, que respondan a nuestros sueños, que respondan a nuestros ideales? ¿Y por qué no tenga que, y por qué tenga que ser en el, en el idioma del colonizador y no en nuestras propias lenguas? ¿No? porque además, no sé, no sé, no quiero parecer así un tío crítico, ¿no? pero además la, la madre que nos venden en los medios de comunicación, discúlpenme, pero es una basura, ¿no? Lo que nos ven, bueno, aquí los canales que se ven son de la señal abierta, Ergo, Televisa y TV Azteca, discúlpenme, pero es una basura de televisión eso, no nos merecemos esa televisión. Yo creo que hay bastante experiencia, en, no solamente en los medios académicos, sino también en las organizaciones, que pueden contribuir, que pueden abonar a construir un escenario eh, pues mucho más seductor, ¿no? Tengo, tengo una gran discusión porque de repente me censuran con la música que programo acá en Radio Sinaca, en, nuestra, en nuestro programa, ¿no? Y pues sí, le van a cambiar, pues sí, le van a cambiar. Pero si no lo conocen, ¿no? ¿Por qué no le damos chance a la gente de que conozca y no solamente sean sones y Xochipizaguas, no? ¿Por qué no también, por qué no proponerles otro tipo de música, otros paradigmas musicales, otros sonidos, otros ritmos? otras cosas que les despierte a la gente. Yo creo que hay una oferta musical a nivel global, ahora con la internet, pues puedes acceder a mucha, mucha información de todas partes del mundo y que nos estamos privando, y entonces seguimos programando Xochipizaguas, Iguapango, pues está bien, ¿no? Pero no 20 horas, bueno, pues, no transmiten 20 horas, ¿no? Pero yo creo que tendremos que abrir, no yo creo que tendremos que desarrollar una cultura, ¿no? Impulsar una escuela de apreciación musical entre los oyentes de las radios comunitarias. Que vean, que conozcan otra oferta comunicacional, auditiva, que nos permita, pues, enriquecer nuestro, nuestra manera de ser y estar en esta vida. Eso es lo que yo creo. Y, con la, y respondiendo un poco a la pregunta que mencionaba, que hace por acá, por el chat, eh, Tona, sobre el eh, contenido de Radio Estepec. Pues nada, maestro, lo estamos animando con un poeta local, Manuel Sainos, ¿No lo conocen? Pónganlo en el Google. Es un poeta, una autoridad en la lengua totonaca. Lo conocí hace 20 años allá en Guguitla. Eh, hemos sido cercanos, camaradas, bueno, no tan cercanos, ¿no? Porque de Sautla para Cuchara está lejos, ¿no? Pero... Eh, Estamos al tanto de nuestras vidas, ¿no? Y ahora que yo estoy viviendo en Quetzalan, pues nuestra relación se ha ido estrechando más. Y él trabaja en la radio de aquí, del INPI, de Limpi, de Quetzalan. Eh, y con él le dijimos, bueno, pues ya te vas a jubilar de esa vaina, ¿no? Mal pagada y no mal agradecida, porque además está hasta la madre, ¿no? De esa pinche burocracia. Y soñando en regresarse a Istepec, porque él es de Istepec, que maestro, te voy a resolver tu futuro. ¿No? y en ese estamos con Manuel Zainos, con este poeta totonaco, estamos animando el proyecto, digamos que es nuestro músculo vocal, ¿no? nuestro músculo social y con él abrimos entonces, bueno, es amante de la poesía, ¿no? y con él pues se puede hablar de muchas cosas, y él está abierto a que exploremos, ¿eh? fíjate que exploremos con la banda de las comunidades totonacas esa, esa, esa, digamos, esa barra programática que en algún momento queremos ofrecerle a las comunidades. Eh, fíjate que a diferencia de los, de los nahuas, los totonacos han migrado más, ¿no? Y, o por lo menos tienen más una beta artística. Hay muchos grupos de raperos, ¿no? De rockeros que están haciendo, en sus letras las están escribiendo en Totonaco, y está chido, ¿eh? está, es esperanzador por lo menos, tener esa expectativa, poder capitalizar, que en un ejercicio radiofónico se vea cristalizado toda esa poesía, toda esa música, pues es una cosa que yo creo que bien vale la pena invertirle lo mejor que tengamos, ¿no? Y entonces, pues en eso, en, ese, en eso vale el empeño. Gracias, Gracias, Rafa. ¿Es Manuel Zaino? ¿Será hermano de Gabriel Zaino? Eh, no, son, son, parientes le... son parientes lejanos, pero no se llevan bien. Bueno, ah. pues, si te interesaba saberlo. <risa> <risa> no. Por si bueno. le quieres hablar a Gabriel de Manuel, pues no, te va a hablar bien. Y ah. viceversa, ¿no? si le quieres hablar bien a Manuel, a, a, a Manuel de Gabriel, pues no, no ah, se llevan ahora. bien. De lo que se viene a enterar. Sí, <risa> no, y hay que saberlo, maestra, hay que saberlo. <risa> bueno, llegamos con la banda de la con la U y le dijimos, oiga, la gente dice, pega así, bla, bla, bla. Bueno, sí, pero con ese y ese y ese, ni nos los presentes. Ay, sí, también esas, ¿no? Por viejas historias, que no son nuestras, entonces tú nada más. Las ves pasar porque no te quieres embarrar, porque no son tuyas, no, no te, no te embarres, ¿no? Entonces nosotros, sí, el, ponderamos, nosotros ponderamos el proyecto comunicacional por encima de las diferencias políticas, por encima de las diferencias familiares, por encima de todo, y queremos atorarle, queremos hacerlo esto, con esos preceptos, ¿no? Aspirar a una comunicación pertinente, adecuada para nuestros pueblos. Insisto, no la merecemos. Gracias, Rafa. Pues aquí, eh, con esto que acabas de decir, voy a, voy a, vamos a terminar esta, esta, estos minutos que nos quedan para, para hablar de la forma en que miramos esa realidad justamente y cómo, cómo acercarnos a esa realidad de la manera pues, más profunda que podamos para que justamente en nuestra práctica, ¿no?, del hacer, de, de, de crear medios de comunicación que, que queremos que realmente sea como dices, ¿no?, como estás diciendo, por ejemplo, ¿no?, en tu caso muy claro, y creo que es una de las características que en general puede tener el proyecto de radio comunitaria, los proyectos de radio comunitaria, ¿no?, que sea pertinente, adecuada, y, y desde ellos, ¿no? Que es como los principios de estas metodologías es cualquier proyecto que hagamos propuesta, además de garantizar, garantizar que es muy importante garantizar que de alguna manera va a realmente poder incidir, ¿no? En, en esta transformación de las realidades que estamos mirando de problemas. Eh, entonces, ¿cómo cómo nos acercamos? ¿Cómo conocemos esas realidades, ¿no? Eh, como planteamos con la gente en su mayoría de, de, pues hay que ser muy creativos también en esta forma ¿no? de investigación que es un aspecto central en todo trabajo comunitario que ya lo hemos dicho y que con esta, con esta descripción amplia ¿no? de un gran proyecto con un gran potencial en términos de medios de comunicación ¿no? como eh, del que ya ya la historia además deja dar cuenta ¿no? esto no sería posible si todo el, el proceso histórico de esas organizaciones, que no son de ayer, ni, ni, ni los pueblos, no menos, son de hace 40 años, son de más, puedan tener. Entonces, es, eh, con mayor razón, ¿no? es muy importante cómo vamos en el caso de, esta, de este proyecto de radio a diseñar esos contenidos, a hacer contenidos pertinentes y aquí recordar que que por eso estamos abordando estas metodologías los cambios y las transformaciones pues no vienen de un día para otro, que no que es lo que estuvimos viendo también con los, con los temas de Gabriel es, son eh, procesos históricos y estamos en, ser, pues, en una estructura histórica incluso de dominación y de poder que ya, ya estuvimos analizando y cómo esto, esta realidad que está contando y compartiendo Rafa, pues, nos muestra, ¿no?, a nivel micro, pero regional también, ¿no?, estas, esta, este de histórico, estas relaciones de poder histórica. Entonces, pues, eh, la intención de estas dos sesiones, y que podrían terminar de aquí a la otra sesión, es esta parte, ¿no?, del diagnóstico de la realidad con los principios que podemos encontrar uh, en Semelman y que, y que, bueno, con Pablo Freire. Entonces, ¿cómo nos acercamos? ¿Cómo describimos? ¿Cómo, ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo se narra, no? Con lo que estamos trabajando. ¿Cómo en colectivo se, se narran los problemas que ellos ven y que en la radio puede tomar, no? esas propuestas, esos análisis, o sea, es, Por eso vemos que desde la educación popular mucho es... Eh, el tema de la alfabetización, ¿no? Porque la alfabetización aquí no solo es saber leer y escribir, sino justamente cómo estamos leyendo la realidad, pero no solo el que mira, sino justo es con, ¿no? Con, con lo que queremos trabajar, o incluso con los de las comunidades que somos parte, cómo leemos la realidad, ¿no? Ese es sobre todo el proyecto político eh, de alfabetización de Paulo Freire. Entonces, pues, eh, no so yo nosotras yo en particular he trabajado en ¿no? una forma de hacerlo, que es lo que les compartí, lo pueden enriquecer uh, y ampliar a la medida de las posibilidades y de las necesidades de cada lugar, pero en concreto son como aspectos, eh, partes, ¿no? una secuencia para tener un diagnóstico de las realidades donde estamos. Eh, en su caso estaba pensando que es justo lo que pueden hacer es que a reserva de que en el proceso, en el trayecto, en el desarrollo de su, de su proyecto, pues en cada lugar, según las necesidades, a la hora de enfrentarlo, de tener que armar los contenidos y ver qué es eso pertinente, que la gente realmente está, ¿no? Eh, de, de a poco, nada es así, ¿no? Y, y todo de un jalón, pero de a poco cómo vamos conociendo las realidades de la gente. Nosotros podemos ver, a lo mejor, como está sucediendo ahora en muchas regiones, que el problema es la minería, ¿no? porque el problema es estos grandes proyectos. Pero tenemos que conocer cada lugar porque lo que hemos visto, lo que vemos, es que sí, es verdad que esos proyectos están, son los de ahorita, pero hay una serie de, de, de procesos, de problemáticas históricas que si no se resuelve eso pues tampoco se va a poder llegar a, a, a resolver o a tener estrategias para defender los territorios y si quizá no hablamos de, de del maíz de la alimentación del trabajo no si no reivindicamos esto si no lo reformulamos pues vamos a seguir en esta lógica del capital reproduciendo no entonces bueno, para no ser más largo, la vez pasada dijimos, vamos a hacer este mapeo, ¿no? Rafa nos presentó un supermapeo, ¿no? un supermapeo de actores, ya, para hacer una estrategia, y eh, eh, en cómo están en su colectivo trabajando, eh, a lo mejor eh, lo que puedes complementar, Rafa, y para las siguientes, como ese mapa, un poco de localización de las comunidades, pero un poco espiritual, en realidad va a ser la siguiente tarea, eh, la que te tocaría continuar y para los que, bueno, hagan o no hagan, pues darle seguimiento. Es la siguiente, les voy a compartir ahí mi pantalla. Bueno, es el primer paso, dijimos, ¿no? La elaboración de estos mapas, ¿no? De este mapeo, sí, de la región comunitario, territorial. Especialmente como les mandé el material, pues ahí viene, eh, siempre vamos a, a referirnos, bueno, sí, de manera como territorial, ¿no? Es decir, la comunidad, eh, sus, sus lugares, todo con, con la gente, ¿no? Eh, yo decía que, bueno, hicieran el ejercicio, quienes no tuvieran este equipo de trabajo ya, como lo tiene Rafa, pues lo hiciéramos en este espacio, ¿no? Yo después les voy a compartir un poco también, de, de, de, disculpen yo no tuve pizarrón pero tuve hojas, ¿no? El ejercicio que hago, donde yo estoy trabajando, ¿no? Cómo podemos, y cómo empezar a describir. No es lo mismo, es muy importante que no se saltaran este punto. Realmente, el tema de llegar a esta transformación de esas realidades es un proceso educativo. Eso es bueno, para mí definitivo, ¿no? No podemos hacer solo con un taller o solo con información que haya cambios, ¿no? Puede haber producciones y productos, pero no va a haber cambios, ¿no? Va a ser bien como la misma. Y eso, bueno, muchas ya lo no, no hemos visto y nos hemos dado cuenta. Entonces, el punto es tener claridad y claro que, que todo proceso de transformación tiene que implicar ya lo que hagamos, ¿da? la actividad que nos dediquemos, ¿no? sea salud sea alimentación sea medios de comunicación comunitaria un proceso educativo no entonces eh, bueno eh, la, entonces la primera parte que era la que fue eh, la que como que se inicia es este este este mapa no y, puedo compa compartir mi cámara y además este documento ¿Tona? sí sí sí a ver cómo le hago a... Bueno, a ver, si, si, si prendes tu cámara, a lo mejor sale ahí a un ladito. Sí, perdón, ya. Bueno, perdón, está un poco feo, pero no, lo, no nos dio tiempo de hacerlo bonito, pero la idea es lograr esto en grande, en papel grandote, y poder, poder escribir así, con lápiz, si quieren, ¿no? Eh, eh, cómo vemos la comunidad en la que estamos, o las regiones, va a depender, ¿no? Rafa nos está hablando de, de bueno, una región casi completa, casi, y, pero puede ser desde el espacio de un colectivo, el espacio de una comunidad, pero delinear, ¿no? ¿Cuáles son los lugares que estamos viendo todas las calles, los, los centros de salud, si hay municipios, si hay museos, y todo, todo, todo? Eh, en la lista... Eh, Ay, perdón, no se me va a cortar porque tengo poca ahorita señal de internet. Eh, en, la, en, en el material que les di, tiene esta parte, ¿no? Cómo ustedes pueden hacerlo lo más grande posible eh, según los tiempos de ustedes, los tiempos de la gente y los temas, obviamente, ¿no? Aquí no es nada más bueno, vamos a incluir todo, todo, todo, todo, a ver, cuándo acabamos, es también. ¿No? Que el que está de facilitador desde la propuesta de cada colectivo, pues tienen una intencionalidad también. ¿no? Entonces, en base a eso y a los tiempos, es ir viendo que, que de, de la información vamos a ir integrando en esos mapas. Eh, yo les tenía como ejemplo rápido, así. No se los mandé porque quería hacer una nota al pie de este material. Es justamente, y por los temas que, no, que nos ha tocado abordar, es una metodología que se diseñó hace ya como 30, 40 años, que viene, es como el origen de lo que ahora eh, es la comunalidad, pero bueno, que en su momento estuvo aplicada con gente para la recuperación, ¿no?, de su, eh, de su cultura. Esta es la parte que, que veo de manera crítica, ¿no? que, que, que esta parte de recuperación de la cultura y esto finalmente eh, es pues, gente de fuera que plantea cómo. Y vimos que finalmente la gente con su cultura es lo que sigue haciendo desde hace... Eh, pues, ¿no? Que no necesitamos como trabajar propiamente cómo los otros recuperen su cultura, sino cómo, ¿no? Cómo todos estamos en un contexto de dominación y cómo liberarnos de las supresiones. eso es lo que siempre voy a insistir. Lo que retomé de este trabajo, que se me hace muy interesante, es hasta el fondo, hasta el final, bueno, ya, la verdad es que yo tengo el físico, pero lo encontré en PDF y no es igual, pero ellos cuando sí había una metodología que le llamaron flor comunal, eh, me gustó porque, la, se los voy a compartir, hay muchos elementos, ¿no? Más allá de este planteamiento como un poco, bueno, este, ¿no? Como pues finalmente muy funcional y, y, y pues y de recuperación, estas cosas que, que pues no, esas son las que ha dominado el pie, sino la riqueza que dan al describir la vida de las comunidades, ¿no? esto se los puedo mandar y lo tengan de material en este sentido, ¿no? Finalmente, no encuentro aquí mi flor, la palabra comunal, pero bueno, sí, este, tienen ahí una serie de elementos eh, de qué trabaja la gente, cómo siembra la gente, de qué vive, ¿no? Y no tanto en el sentido de qué hay que recuperar y qué se puede perder. Era, perdón. ¿Eh? Estás perdón, ¿estás cambiando las páginas de la compu? ¿O está fija en una página? No, estaba cambiando porque les quería enseñar rápido. Ah, es que no se ve. ¿No se ve qué? No se ve que cambies nada, está fija la, la, tu, tu compu. Ah, ¿qué hay? No sé, no se mueve. Sí, tengo un documento, ¿no se mueve? Ah, sí, sí, sí, es el documento ahí está, en la página 2. Ah, y luego cambia a esto, ¿no se ve? No, no, no se ve nada, no, no. Ah, ya ahora sí. Ya, ya. Perdón, ¿sí se ve eso? ¿Que estoy viendo dinámica? Ahora sí, sí, sí. sí. Ah, perdón, pues es que sí, estoy cambiando para mostrarles un poco. El, el, el, bueno, los ejercicios y los ejemplos. Pero bueno, esto, y perdón que vaya tan rápido, pero esto puede ser así de por largo, pero ahí está el material y, y finalmente esta descripción con la gente, de los lugares, de lo que significa, de lo que ven, y como ya hicimos la vez pasada, entre todos, niñas, mujeres, eh, niños, adultos, ¿por qué? Porque cada quien va a aportar una, la visión, ¿no? Es, en este en esta sentido de movimiento y de dinámica de la realidad, pues es todos, ¿no? Como, cómo recuperarla en el momento presente, que es un tema importante, no No cómo la describían en sí los abuelos, a menos que hablemos de nuestra historia, pero es más bien ¿no? cómo estamos planteando nuestra realidad, cómo la describimos, cómo la describen nosotros. Bueno, el segundo paso, que es el que eh, se va a quedar como de ejercicio, es que eh, eh, traten de ver en esa... Eh, insisto mucho que por favor lo pueden hacer, Carla, lo puedes hacer, revisar este material y lo puedes hacer, y tú no tienes ahorita un lugar específico donde vas a trabajar, donde vas a desarrollar alguna propuesta, donde vas a acercarte, lo puedes hacer de, de ti mismo, o sea, de tu lugar, de tu ciudad, ¿no? Describir de tu cuadra, tu manzana, tu, es, es un ejercicio y van a ver que es, es, es diferente, ¿no? La forma en que, no es lo mismo que en nuestra cabeza tengamos una idea de, de nuestra situación quizá, ¿no? en general, de nosotros mismos, ¿no?, de nuestra vida presente, a que la describamos, la dibujemos, la analicemos, la pensemos, ¿no?, y la estemos como, pues, en eso, ¿no? en ese análisis. Así que, pues sí, les invito, invito a que quienes no puedan, tal cual, así como Rafa, que tiene parte y es parte de un proyecto, pues, lo hagan con ustedes en su lugar. Porque después la segunda actividad en base a ese, a esa, a, a ese mapeo, ¿no? a esa descripción del territorio donde están, tiene un punto importante que es la problematización. Muchos de ustedes... A la, a, han trabajado han escuchado obviamente de la educación popular de, de, de todo esto porque lleva muchos años un punto central es la problematización ¿no? la, eh, que es parte de esta forma eh, de junto con la gente con la comunidad entre todos ¿no? como colectivo que somos analicemos eh, los problemas ¿no? Entonces, eh, perdón, la primera actividad entonces es identificar los problemas. Una vez que, que ya tenemos este mapeo, lo que seguiría, por ejemplo, con Rafa y, y en el siguiente paso de, de tener el mapa, el mapeo, es identificar los problemas que vive la, la comunidad. ¿no? Eh, en el caso de Rafa, bueno, es la región y cada uno pertenece y son de ahí, pues obviamente que tienen ¿no? como colectivo esa riqueza. Entonces, ¿qué problemas identificas? Eso es lo que te diría, que enumerar, ¿no? Y de primero, de ser posible, se pone también en el mapa, ¿no? En el mapa se ponen los problemas, sería lo ideal. Aquí, perdón, me estoy diciendo muy rápido, es cuestión de facilitación, también con otros aspectos, pero bueno. Ya no está cambiando. ¿Eh? Ya no está cambiando. No, no lo cambié, voy en identificación de los problemas, ¿qué están leyendo? Ah. Ya, perdón. ¿Sí se ve? Sí, sí. Ah, bueno, que voy en eso, ¿no? En, en qué ese sería el paso. Este material se este los vi, este, este escrito, este, este documento, y ahí para seguir con las siguientes actividades, ahorita les voy a dar un ejemplo general de cómo, cómo, pero cómo se ponen, pero se ponen dentro del mapa, ¿no? Ahora, desde aquí, en el tema de esta tema de perspectiva de género y como le llame, <ríe> yo estoy apuntando, ¿no? y lo he dicho desde el principio, a incluso no hablar de estas cuestiones ahorita, ¿no? ni en este momento, ni desde nuestras metodologías, de este, eh, transversalización perspectiva de género. Este, hay otra nueva que siempre es como fragmentar, no fragmentar, Fragmentar la realidad. Y lo que estamos aquí proponiendo desde esta visión de, de la educación popular y de estas eh, propuestas epistemológicas eh, es cómo eh, analizar y, y, y toda la realidad, ¿no? la totalidad. Es decir, no, no esta fragmentación de vamos a ver y cómo hacemos un programa sobre violencia de género, ¿no? o sobre la alimentación y la milpa. Es cómo conocemos nuestra realidad articulada, dice Selena, ¿no? Todos los ámbitos, lo económico, lo... Porque todos los problemas, como vamos a ver, un ejercicio que sigue después, que tienen que ver con uno u otro ámbito, ¿no? El problema de la alimentación es un problema de salud, pero también es un problema económico o un problema de educación. Entonces, eso es lo que, lo que proponen, ¿no? En, en, las distintas metodologías, analizar la totalidad y no solo, ¿no? Como la fruta del árbol y una fruta para, para trabajar sobre ello, porque entonces lo que hacemos, y también lo hemos dicho, es reproducir el sistema como está, ¿no? Si nunca problematizamos y vemos la raíz de los problemas y ahí actuamos, pues vamos a seguir, ¿no? Y siempre va a haber. Y pues yo por lo menos me di cuenta que así funciona esto porque llevo 15 años pues sí, escuchando muchos problemas iguales, ¿no? De diferente manera y que no se, no pasa nada, ¿no? Incluso el tema de derechos, el tema de sus temas Entonces, pues, este, esto, ¿no? ¿Cómo, cómo partir, por eso es muy importante, desde la gente, ¿no? Con la gente y con ellos nombrando sus problemas. O, en el caso del colectivo, pues los que ustedes ven en la región porque viven en la vida, ¿no? Entonces, eso es, eh, identificar los problemas y, bueno, con lo de género que les decía, es esa totalidad incluye cada lugar, cada región, a los hombres y a las mujeres. no A mí de esta, de esta versión o de estos posicionamientos o ¿no? visiones de, de ver el feminismo, en particular la que me eh, ha enriquecido, la que he retomado, porque creo que da herramientas además de del feminismo comunitario. Entonces, eh, ese también se los voy a pasar, no se los mandé porque me quería, me quería contextualizar, porque tienen unos ámbitos de análisis que me parece muy interesante incorporar desde esta parte del diagnóstico, no ellas hablan de estos ámbitos en que las mujeres y en general la comunidad, que ¿no? lo interesante y lo que comparto es partir de la comunidad y no solo de una mitad, de las mujeres o de los hombres o de los niños ¿no? sino esa totalidad e identificarse como parte de una comunidad entonces desde aquí es muy importante eh, eh, trabajar desde esa realidad como las mujeres ¿no? si en el colectivo somos tres mujeres tres hombres ¿sí? es obvio, ¿no? hay una mujer pues también ¿no? Como las mujeres vivimos los problemas y como los hombres porque evidentemente son de diferente manera y nos afecta de diferente manera Igual si como viejos, si como niños, niñas. En ese sentido es muy importante desde aquí eh, integrar ese análisis, ¿no? Porque justo es la gente que vamos a tener que de frente ¿no? Mujeres y hombres. Entonces se identifican los problemas y se analizan, ¿no? Eh, eh, se analizan de qué manera cada problema... A esto, que es una parte compleja un poco, porque depende de los tiempos, pero sí es un trabajo de gestión, de compartir, de analizar, de, de escribir, ¿no? En su papelógrafo, en sus hojas, de documentar, ¿no? Cómo afecta el problema de la falta del agua en una comunidad. Esto es una estructura de pensamiento y de construyendo el conocimiento, ¿no? Porque luego parece mucho este trabajo, y sí lo es, porque eh, si no que hemos visto y lo he visto también mucho los proyectos que luego la gente hace fuera de estas realidades de conocer por mucho que haya un problema del agua pero si la gente tiene otro interés y por esa parte es muy importante ¿no? como cómo, eh, pues partir no por, por más que, claro, aquí viene el gran tema de los financiamientos de los lineamientos porque estamos muy muy muy metidos ¿no? como en esa parte la gente que trabaja como así, ¿no? Entonces, pues vemos por todos lados los mismos problemas, ¿no? Como si fueran generalizados, homogéneos <risa> y así vamos a trabajar, ¿no? Aquí vemos pobreza en todos lados, hay o sea, pobreza todo lo que se arregla. No es así, ¿no? Eh, no creo que sea así y al contrario, ¿no? Creo que todo lo que no se nombra, insisto, ni ha entrado en estas categorizaciones del sistema, ¿no? De indígena, de pobre, de rural. Más allá de eso tenemos que ir, ¿no? Más allá de esas categorías ya dadas para ir y encontrarlas, ¿no? Bueno, aquí a propósito, un poquito a y lo pongo, porque pues es la idea y es la dinámica, ¿no? No basta con disponer modelos teóricos para ir a comprobar, sino más bien de construir las situaciones concretas de cada lugar para que después esto, justo con lo teórico, ¿no? Cómo, cómo dialogan, cómo se enriquecen unas a otras, no solo. O práctico por la teoría, ¿no? Porque ahí viene el cómo debe ser entonces las cosas y pues ya, ya, ya estamos mal y vemos que a veces, por eso muchas veces la gente no se apropia, ¿no? De los proyectos, sino que bueno, hacen lo que van, se sientan, escuchan, se van. Y escuchan. Entonces, bueno, esta sería la siguiente actividad, eh, identificación de los problemas y análisis de cómo afecta esos problemas a las mujeres y a los hombres. Eh, esta es una guía que lo puse ahí, pero es como tan amplio como la quieran o tan, ¿no? Como o, eh, ir acotando, dependiendo, ¿no? Para, eh, y, y además lo pueden hacer por tiempos, ¿no? En el caso de, de este gran plan de trabajo de la Sierra Norte, pues evidentemente que es de largo aliento, ¿no? Y, y pues al principio tendrán que hacer entre ustedes una parte de diagnóstico de los problemas que ven, y poco a poco, ¿no? En la medida de ir implementándose en cada comunidad, pues también tener esta cercanía, ¿no? Eh, de, con la comunidad para, para documentar esto, para, para escuchar, para planear en conjunto, ¿no? Incluso. Eh, bueno, aquí, aquí me acabé este documento, pero, eh, bueno, eh, ¿cómo se es Eso es es para terminar esta parte de diagnóstico, ¿no? ¿Cómo afecta eh, a las mujeres? Y... Si venimos con esto, la siguiente sesión, te este va a ser eh, muy rápido, lo último que va a ser, bueno, ¿cómo, ¿cómo analizamos estos problemas? Ah, perdón, es que después de cómo afectan a los hombres a las mujeres, viene justo el, el de problematización, causas y consecuencias, ¿no? Igual. Sería que causas y consecuencias de estos problemas en la vida de las mujeres y de los hombres. Entonces yo ahorita lo completo para pasárselos, pero eso sería eh, los tres aspectos a continuar para tener un esbozo de nuestro diagnóstico y de, ese, de la realidad donde queremos trabajar. ¿Cómo ven? ¿Tienen preguntas o dudas o comentarios? Si ¿Sí se están entendiendo hasta aquí. Sí, por mí sí, está claro. Eh, sí, Ileana, sería muy chido si pudiéramos además contar con este documento. Sí, sí, de hecho lo mandé, pero solo voy a, a, a, a poner esta parte. Ah, ¿Por dónde y lo mandaste? Lo mandé en el WhatsApp el fin de semana pasado, pero ahorita lo, como le voy a aumentar esta parte de la problematización, eh, lo vuelvo a mandar. Ah, gracias. Sí. Está en el es. grupo... ¿Es el que te decía que no se veía en la compu? Ah, ¿es este? Yo pensé que era lo del mapeo. Es no, de el PDF sí se veía, pero cuando me lo mandaste al WhatsApp no salía, solo decía que se podía abrir en el celular, pero pues ahí no voy a abrir documentos. No, sí, pero Rafa, yo creo que se refiere, o oh, a ver si estamos bien, al que estoy pasando, ¿no? A sí, vos. exacto. Pero yo preguntaba si era ese el que habías mandado al grupo que no se veía. Es que yo no supe cuál no se veía. Mandé tres documentos, mandé ah, este ¿sí? y mandé dos archivos en PDF eh, para compartirles. Pues una, una guía de muchas que hay. Bueno, Intex de ha sido maestro de todos nosotros en <ríe> sus este, materiales. Pero estos son unos argentinos, me parece, de iconostralas, algo así, que tienen un trabajo también muy importante, ha sido profundo y muy sistematizado de cómo hacer mapas. Son herramientas, recuerden, ¿no? Eh, aquí estamos tratando, pues, eso, ¿no? De integrar todo el, la herramienta, pero también con el sentido, el sentido eh, de esas acciones, esas herramientas. Entonces, sí, este lo voy a compartir porque, eh, se los voy a compartir porque ya no nos da tiempo este documento para después de, de que estamos en estos tres pasos, identificación de los problemas, Causas y consecuencias de los problemas y cómo afectan a las mujeres y a los hombres, ¿no? Una vez que tenemos esto, les voy a compartir material y unas tablitas de propuesta para que ustedes las pongan así cuando hagan este trabajo en colectiva. Es decir, para ver si estamos entendiendo lo mismo. Así como hizo Rafa su mapeo y, y, y trabajó con su equipo, con su colectivo, así van a trabajar ahora este, pues, este, este esta identificación de los problemas y este análisis de sus causas sus consecuencias de sus problemas y cómo estos problemas afectan en la vida de las mujeres y los hombres para que en el momento de presentarlo lo ordenen se ordena la información y ahí es donde analizamos estos, este, los problemas en relación a los ámbitos ¿no? a la comunidad, a la totalidad digamos, vamos a, a lo que vamos a hacer es tomar sus problemas un ejercicio si lo hicieran y analizarlos, ¿no? Como en estos ámbitos eh, del hecho total. En general. Entonces, bueno, eso, eso sería la actividad porque después terminamos esta parte de diagnóstico. Se supone que lo que ustedes pueden ya retomar después es con esto trabajo o oh, es hacer un plan de trabajo con las comunidades. Nosotros no vamos a llegar al plan de trabajo porque... Nos interesa en este gran análisis de, de la decolonialidad y de estas relaciones de poder y de estas formas que estamos teniendo la realidad y metodologías. Eh, este, hacer el ejercicio ahora de sistematizar nuestra práctica, ¿no? O sea, ahorita es cómo vemos la realidad donde estamos trabajando, pero los siguientes ejercicios va a ser en, en cómo cómo hemos hecho nuestra práctica, ¿no? cómo, la historia de nuestra práctica, cómo la hemos hecho, cuáles han sido sus objetivos, para dónde va, y así, eh, ese va a ser ¿no? el ejercicio, para que al final sí tengan un esbozo de, de, de, de la actividad o de la producción de medios audio, audiovisuales que, que quieran hacer el ejercicio, de plasmar esta situación, ¿no? esta secuencia de las problemáticas, la identificación de problemas, la, la, el análisis de problemas, el cómo afecta a un a mujeres, porque ahí, al hacer la producción, pues ustedes tendrán que elegir algún problema y decir eh, ¿no? cómo abordarlo. ¿Sí? ¿Quedó hasta aquí más o menos claro? Sí, ¿Buna? sí quedó claro. Gracias, este, Carla. Sí, todo claro. ¿Quién es? ¿Es Luis o es este Rafa? Luis, ¿verdad? Soy Luis. Casi nos vamos al ritmo a poner en práctica el plan. Hola Luis, oye, ¿qué pasó? Eh, yo tenía una duda si vas a retomar los diagnósticos que ya había de, de ahí del ritmo o vas a hacer unos nuevos o ya tienes unos. Otros? Pues, eh, Tona y yo nos íbamos a poner de acuerdo para hacer la presentación del de, de análisis de, de este mapeo del que estás hablando, de, de la práctica, de todo esto, que, que ya se hizo como por allá por junio del año pasado, no de este año, sino del año pasado, y este, pues en eso estábamos cuando empezamos a escuchar a, bueno, yo, yo llegué tarde y estaba yo escuchando a Rafael. Y, y bueno, pues estaba muy interesante, entonces ahí nos quedamos, ¿no? Pero, pero pues está pendiente. De, de hecho, ya lo tiene. Sí. Dona. Yo para la próxima semana nos tocaría este exponer a, a, a Luis Marín esto mismo. Perfecto. Okay. Sí, lo que, lo que va a ser ahora, justo por los tiempos, es como, por ejemplo, Rafa ya presentó el hasta donde ahora íbamos a avanzar más o menos, y la siguiente, pues todo completo. Entonces, como, como van a ser un poco más, pues sí tener como una, una idea de presentación, ¿no? Que dure unos 15 minutos, o 20, pues, si son dos, porque, digo, para un poco para el tiempo, ¿no? Y, y cerrar un poco con la parte de diagnóstico, ¿no? Eh, para, para empezar a ya ver el material de sistematización. Digo, cerrar en el sentido de que en los tiempos se vista de las sesiones, pero bueno, o sea, obviamente que, que es un esbozo para que ustedes lo puedan... Eh, con, con, estas, este, con esta secuencia muy, muy sencilla, que a mí me ha parecido siempre muy, muy rica además, porque es sencilla, digo, lo complejo que tiene... Que, que es otra cuestión de adquirir habilidades, que no nos da tiempo aquí, ¿no? Pero que sí es necesario que tú concieras, es esa capacidad de facilitar, ¿no? De tener claridad de qué es facilitar cómo, y cómo hacerlo, ¿no? Porque no es nada más así, es ir aprendiendo en la práctica. Y que facilitar no es igual, que es una que no me cansaré de, de señalar, que facilitar no es igual a a ir a exponer, no, facilitar eso, cómo facilitamos este proceso participativo donde todos cuenten, todos hablen y todos narren, básicamente, no, todos nos digan qué piensan de la realidad, qué piensan de lo que hacen, qué piensan de lo que deberían hacer, en fin, no, toda esa, eh, esta, material que hay en la realidad de la vida, entonces este, poner un tiempo y presentarían eso, su, su, la comunidad el diagnóstico, el diagnóstico ya como tal, así armado, ¿no? Con el mapa, la identificación de problemas, la problematización, ¿no? Es qué causas y consecuencias y cómo afecta. Yo ahorita en el mensaje del taller, se los pongo así y, y el documento. Y unos ejemplos para que puedan a lo mejor darle forma y... Porque sí, es un proceso de ir, de ir haciendo actividades, ¿eh? perdón, se lo digo así porque pues, son cosas de, de acomodarnos a la, a la tecnología a distancia y que esto siempre se ha trabajado pues, directo eh, eh, sobre el papel, sobre los papelitos, sobre el análisis, sobre el árbol, ¿no? Aquí es muy importante, si sí, cierto se me olvidaba, todos lo han de conocer y todas, el árbol de problemas famoso. ¿no? Que es muy usado para todo, insisto, es una herramienta que ya conocemos, pero que a toda herramienta hay que darle un sentido, ¿no? Un sentido de proyecto, un sentido político, un sentido, ¿no? Si estamos hablando de relaciones de poder, de análisis, de relaciones de poder, de dominación, pues evidentemente que tiene que ser política, es decir, romper con esa dominación, ¿no? Entonces, este, el árbol de problemas nos ayuda mucho en esta parte de eh, las causas y los efectos, ¿no? Yo les voy a mandar un ejemplo para que, pues, quien no lo conozca o hasta le sirva, pues, ¿dónde va, no? Ese es el análisis real, ¿no? Esa es la dinámica que debemos hacer local, y ahí viene el debate, ahí viene el análisis entre todos, de dónde ubicamos, ¿no? El problema, la raíz de tal problema, muchas veces la causa de un problema también es la raíz de otro, en fin, todo esto es cómo, cómo conocer. ¿no? a fondo, la realidad desde, desde todo. ¿no? Entonces, bueno, pues para no alargarme y pasarme de tiempo, eh, creo que sería así todo. Cualquier duda, pues ahí por el WhatsApp para que este, todo... sí. un, Una aclaración, es que este documento que tienes aquí, que es el que me mandaste, ya vi que es que no no había reconocido por el formato, pero es el que está en la sesión 5 que ya puse aquí en el chat. Es, ese ya está en la página. El, el documento que tienes ahí entonces ah. ahí se puede ya les mandé el link que es el que está el último que está, entonces ahí se puede revisar ese mismo documento en la página y un poco arriba este, pegué otra vez el, el del libro de Semelman que, que recomendaste el otro día que está en internet entonces puse esos links allá eh, así es que ya estoy arriba Ah, van, gracias, pero es el mismo libro, ¿no? El mismo. Ah, bueno, bueno, creo que, ah, bueno, para Carla, que no estuvo la sesión pasada y esto yo no sé si se guarda, no se guarda, ¿verdad? Cuando está la, claro, no se guarda. Cuando se graban las sesiones, no sale esto, ¿verdad? Que se comparte. Ay, no sé, creo, creo que sí sale. Creo que no. Ah, no, no, no. Pero no. bueno, ahí está, eh, sí, creo que no que no no, sé, pero este, no, que no, no se guarda. No, no se guarda. Y por eso mejor también subirlos a la página. Lo que sí, la página. sí. El, el libro no lo puedo subir a la página porque no se puede sacar de esa página entero, solo por partes. Entonces está muy complicado, pero está muy bonito presentado en la página. Ah, bueno, y si no en el, en el grupo de WhatsApp, pues el link ahí podemos tenerlo. Todos, ¿no? Y para... ah, ándale, sí, sí, ahorita lo pongo ahí mismo. Entonces, eh, pues eso sería el ejercicio para, pues, eh, para terminar esta parte de, de, de, de cómo hacer ¿no? diagnósticos desde esa perspectiva de los autores que estamos este, pues, tratando de llevar a la práctica. Este es el tema principal ¿no? de, de, este, de este taller. Entonces, bueno, si alguien no tiene una duda o quiere compartir algo o preguntar pues yo lo dejaría sacado acá para ya no hacer una muy larga. Y estamos en comunicación por el WhatsApp y en la página, lo más que te pueda subir, pero también por el WhatsApp para hacerlo más así, Y puede estar en la página, ¿verdad, Tona? Eso entendí que se puede ahí revisar. Sí, está en la página, exacto. Ah, bueno. Ya el, li el libro ya lo ya lo puse en el, en el WhatsApp. gracias. Pues muchas gracias. Gracias, Rafa, por compartir, por el trabajo, por el ejercicio. Este, qué buena onda su proyecto y pues claro que, que la utopía es lo que debe de guiarnos de para caminar, ¿eh? No hagas las diferencias. Pero... <ríe> Muchos saludos, sí, saludos a todos. Me Gracias, Ileana. No, pues gracias a ustedes. Pues nos vemos entonces en, en 15 días y pues ojalá que puedan ahí enriquecer sus pues, experiencias con este ejercicio y compartirlo. Bueno, bien. Gracias. Bueno, pues, gracias. Gracias. Gracias, Ignacio. Adiós, buenas, buenas tardes. Nos vemos.